Hola, mi nombre es Ana Hernández y soy miembro del Servicio Nacional de Apoyo y e Twinning España. Y mi nombre es Juan Carlos Garrido, también miembro del Servicio Nacional y e Twinning España. Te vamos a presentar los criterios de calidad y e twinning a tener en cuenta para la planificación, desarrollo y evaluación de tu proyecto de colaboración y e twinning que están disponibles en nuestro portal nacional www.itwinning.es. .e ¿Cuándo debemos tener en cuenta estos criterios de calidad? Te aconsejamos que los tengas en cuenta en el antes, durante y después de tu proyecto eTwinning. Además, conocerlos te ayudará a diseñar un proyecto de calidad. Una vez hayas finalizado tu proyecto, si crees que cumple los requisitos recogidos en la rúbrica de evaluación, puedes solicitar el sello de calidad nacional a través de eTwinning Live. Este es el primer paso para la obtención del sello de calidad nacional, necesario para los premios nacionales y también para el sello de calidad europeo, que a su vez te dará la opción de participar en los premios europeos. Debes saber que tanto los criterios como los subcriterios son comunes a todos los países pertenecientes a la acción eTwinning. Vamos a repasarlos uno a uno. ¡Comenzamos! El primer criterio es la innovación pedagógica. Este criterio hace referencia a los métodos pedagógicos utilizados que permiten alcanzar los objetivos durante el proyecto. Por ejemplo, plantear preguntas que motiven a los alumnos a la investigación y el análisis, organizar trabajo colaborativo en equipo, permitir que los alumnos elijan cómo buscar y exponer la información, etc. Dependiendo de factores como el contexto y la edad de los alumnos, se les debe animar a convertirse en el componente principal del proyecto, que sean creativos, responsables y autónomos. ¿Qué debemos tener en cuenta en este criterio, Ana? Pues Juan Carlos, en cuanto a los objetivos educativos define objetivos que sean claros, medibles, realistas, relevantes y pautados, con una cronología y plazos razonables. En relación con los enfoques pedagógicos y propuestas de enseñanza, estos deben ser variados y fomentar un aprendizaje activo y autónomo del alumno, siempre situándolo en el centro del proceso de aprendizaje, a través de la innovación y la creatividad. El segundo criterio es la integración curricular. Este criterio contempla que el trabajo del proyecto se basa en el currículum y la programación didáctica y conforma una parte integral del trabajo escolar, desarrollando así habilidades y competencias en el alumnado desde distintas materias. ¿Alguna recomendación para trabajar este criterio, Juan Carlos? Sí, Ana. Para la integración con el plan de estudios de una o varias materias, plantea actividades que deriven de objetivos curriculares y contenidos de distintas materias. En cuanto al enfoque multidisciplinar, asegúrate de que el proyecto es resultado de la cooperación entre varias materias, dando lugar a productos multidisciplinares con diversos formatos canciones, dibujos, historias o vídeos. Asegúrate de que las habilidades y competencias clave están directamente relacionadas con las actividades y queda claro y evidente en la planificación del proyecto. El tercer criterio es la cooperación. Las actividades de colaboración van más allá de la comunicación. Los socios no son solo receptores de información, interactúan, son miembros del equipo y coautores. La colaboración implica que los distintos grupos de alumnos necesiten la contribución de sus socios para completar la actividad. Los equipos internacionales son una práctica muy eficaz para trabajos de colaboración. Estos grupos están formados por un grupo pequeño de una clase y un grupo pequeño de otra clase. ¿Algunos consejos para desarrollar este criterio, Ana? Claro, Juan Carlos. Para las estrategias de coordinación entre docentes, incluye reuniones de seguimiento y otras actividades de coordinación registrando si se ha revisado o adaptado el plan de trabajo. En cuanto a las estrategias de cooperación entre estudiantes, Diseña actividades de forma que la interacción, comunicación y cooperación entre los alumnos de distintos centros sea necesaria para conseguir un resultado final conjunto, por ejemplo, a través de la creación de grupos internacionales. Con relación a la creación de resultados comunes, ten en cuenta que los resultados finales son producto del trabajo conjunto de alumnos de distintos centros, por lo que la autoría es compartida. El cuarto criterio es el uso de las TIC. Este criterio se centra en la buena adaptación de la tecnología como facilitadora de una interacción y colaboración real entre los socios del proyecto, así como para la creación de contenidos. La elección y el uso de herramientas digitales es clave para desarrollar el proyecto, lo cual debe quedar recogido en el espacio de trabajo TwinSpace. ¿Qué tenemos en cuenta en este criterio, Juan Carlos? Para la elección y uso de las herramientas digitales comprueba que son variadas, adaptadas a las necesidades y edad del alumnado y sencillas de usar. Puedes utilizar tutoriales o guías para que cualquier estudiante utilice las distintas herramientas de manera independiente. Anima al alumnado a participar en la elección y sugerir alternativas para que sea el protagonista de los resultados. En relación con la gestión del espacio de trabajo, organiza el TwinSpace en páginas y subpáginas, con descripciones en sus encabezados que permitan comprender con claridad la organización y la progresión del proyecto. Proporciona a tu alumnado el acceso al TwinSpace dependiendo de su edad y anímalo a sugerir, editar y crear páginas, así como los propios contenidos del proyecto. En cuanto a la seguridad en línea y los derechos de autor, establece normas claras y concisas para la cooperación con otros centros. Para ello, dedica una reunión de coordinación exclusiva con tus socios del proyecto. Protege la información personal y haz conscientes a tus alumnos de la importancia de la protección de datos y derechos de autor. Puedes crear una página específica dentro del TwinSpace dedicada a ello. El quinto criterio son los resultados, impacto y documentación. Los resultados y el impacto de un proyecto Twinning deben documentarse para aprobar la organización del proyecto. La documentación implica tanto resultados tangibles, por ejemplo, el producto final del proyecto, como intangibles, por ejemplo, el impacto en los participantes. Esto debe ir acompañado de una buena difusión para que el proyecto vaya más allá del aula. ¿Alguna recomendación a tener en cuenta en este criterio? Para la consecución de los objetivos fijados, asegúrate de que se alcanzan los objetivos marcados al inicio del proyecto y que los resultados son tangibles. Documenta el proceso de consecución de objetivos de manera clara. Para ello, ayúdate de evidencias que puedes ir incorporando en las distintas páginas de tu TwinSpace. En cuanto a la evaluación del proyecto, evalúalo en todo momento, desde su inicio, Haz visibles las valoraciones de docentes y estudiantes en el Twin Space y posteriormente analízalas. Además, es conveniente que incluya reflexiones y propuestas de mejora. Con relación a la difusión e impacto, difunde tu proyecto en tu propio centro, localidad, comunidad, a través de las redes sociales, los medios de comunicación locales o nacionales, como periódicos, televisión, internet, blogs educativos, webs u otros canales para que el proyecto vaya más allá del aula. Hasta aquí la descripción de los criterios de calidad eTwinning y las distintas recomendaciones que debes tener en cuenta en todos tus proyectos. Vamos a hacer un repaso. ¿Recuerdas cuáles son los cinco criterios que recoge la rúbrica? Son estos cinco. ¿Has acabado tu proyecto eTwinning? ¿Crees que cumple los requisitos recogidos en la rúbrica para recibir el sello de calidad nacional? Pues adelante, solicítalo. Accede a iTunes Life y rellena el formulario para completar tu solicitud. Verás que este formulario responde a estos cinco apartados, los cinco criterios de calidad. Asegúrate de añadir las evidencias correspondientes a cada apartado, haciendo referencia al lugar en el que se pueden encontrar. ¡Te esperamos!